Vale planta. me y moren. ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo? y Es Thank okay. you. ayudan a respirar ahí es más limpio, porque así se queda más recta, porque si no moren. que venga a que viva Tiene tinta, también, se <coughs> camufla, y también cuando le moto no hace, se lo quita y no lo crece. Es volar de Akeña, Akeña si para de nadar no, moña y cuando no tiene agua, perdemos agua y dolor de cabeza gómitos We have to